El surdo Junior Novoa, de regreso a los Leones. Bienvenido Junior. Gracias a ustedes y estamos aquí este, trabajando cada día a día para seguir hacia adelante y tratar de hacer un buen trabajo con los Leones de la Te vimos en la Liga de Verano del Cibao, organizada de la Federación Dominicana de Béisbol y fuiste campeón con los granjeros de Moca. Felicidades ante todos. Ese Gracias, tremendo sí, trabajo sí. te valió. Entonces la contestación ahora en temporada muerta con el conjunto de los Leones. ¿Cómo está la salud? Cuéntanos de tu trabajo. Sabe que tiempo atrás, un, el año pasado, tuve una cirugía en la rodilla y eso me evitó regresar a los Estados Unidos, toda esa cosa. Esa liga me sirvió como recuperación de, de todo mi rodilla y toda esa cosa y gracias a Dios, toda la cosa salió bien. Lancé nueve juegos para allá, lo logré ganar todo, logramos el campeonato y todas las cosas, gracias a Dios, salieron bien. wow O sea, fue un verano redondo para ti. Y ahora llegas nuevamente a la liga invernal a un equipo que es competidor y ganador sí sí sí le doy gracias a dios por esta oportunidad y de estar aquí junto a mi hermano y con el equipo todos vamos a tratar de hacer buen trabajo y seguir hacia adelante es la primera vez que tú estás con tu hermano en un mismo equipo no esta es la segunda vez dónde habían estado antes aquí mismo ah bueno sí exacto con los leones pero me refería a nivel de estados unidos no no nunca nos reunimos tuvimos en contra y <risa> pero nunca llegamos a estar en el mismo equipo hemos estado ya en la liga de invierno dos veces pero Vamos a ver cómo nos la llevamos a y yo. ¿Y cómo te han recibido los muchachos acá? Bien, bien, bien, bien. Me han recibido bien. Pero ya soy conocido aquí y todas esas cosas. Y gracias a Dios todo está bien. Y, y relajando mucho con ellos, pero bien. Todo en familia. Exacto. Pues bienvenido Junior Nova a Los Legones nuevamente. Gracias, gracias a ustedes.